Adelante, coín compareció en rueda de prensa para mostrar su descontento con el rechazo por parte del equipo de gobierno a las tres mociones presentadas en el pasado pleno ordinario del mes de marzo. Dos de ellas eran relativas a la atención asistencial a personas mayores. Desde la formación política se considera que los servicios públicos son un pilar fundamental de bienestar de la sociedad y deben ser facilitados por aquellas entidades públicas próximas al ciudadano, en este caso el consistorio. En cuanto a la atención residencial a las personas dependientes... Eh, es competencia de la Junta de Andalucía y por ello nuestra primera moción instaba a la Junta precisamente a revisar la normativa que rige estos centros y a cambiar un modelo que la pandemia ha demostrado que es totalmente inadecuado. También hemos hecho propuestas para que se adopte un modelo diferente donde la calidad de la atención a los mayores prime sobre la rentabilidad económica y basado en una gestión mayoritariamente pública. Ha sido aquí donde el equipo de Gobierno se ha manifestado claramente en contra y ha usado su mayoría para rechazar la moción. Nuestra segunda moción sobre la residencia, en base a las competencias que tiene el ayuntamiento en materia de vivienda, estaba dirigida también a los servicios sociales para que se comenzara a dar paso hacia la creación de un parque público de vivienda en régimen de alquiler y destinada a las personas mayores. Otra de las mociones presentadas por Adelante Coín era la retirada de las medidas de la Junta de Andalucía sobre igualdad de género. Desde el Grupo Político Municipal denuncian en este sentido la carencia de medidas contundentes en un tema tan preocupante como es la violencia machista. En primer lugar, el pacto circunscribe la violencia machista únicamente al ámbito de la pareja y la expareja hay una falta de dotación presupuestaria explicitada que impida que el pacto se convierta en un brindis al sol, una falta de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, ya que la desigualdad está en el origen de las violencias machistas y en el pacto se debería haber hablado de brecha salarial, invisibilidad en el currículum académico, permisos igualitarios y medidas que permitan la igualdad entre hombres y mujeres. Y, por otro lado, carencia en la representación de los colectivos feministas en el pacto. No es normal cuando estás sí.